Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. ¿Cómo? Con actitud, con ganas. Por eso ahora también el convertir nuestra tarde en la mejor tarde de nuestra vida y convertir nuestra vida en las mejores de las tardes tiene mucho que ver con los alimentos. ¿Qué es lo que consumimos? Por eso, está acá está con nosotros. Ella va a ser parte de todos los lunes porque está en la lupa. En la lupa, la licenciada, ella es licenciada en alimentos, estoy hablando de Alejandra Garro, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola Ale, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, yo estoy muy bien, a mí me va muy bien. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de arrancar con este espacio para poner alimentos en la lupa y bueno, aprender todos juntos, aprender todos juntos. Una mínima aclaración, solamente para, por formalidad, soy ingeniera, no soy licenciada en nutrición, soy ingeniera. Ah, en bien, bien, bien. Está, está admitida esa aclaración porque así somos totalmente transparentes lo que venimos a hablar. ¿no? Así que ah, gracias, gracias por hacerlo. Ale. Hoy me traes los trigos, me parece. Hoy traigo los cereales. Hoy traigo los cereales. ¿Cuál, cuál es mi, mi idea para compartir con ustedes? A mí me gusta partir de este punto. Yo creo, considero que no es lo mismo, como hablábamos el lunes pasado en, en la notita que hicimos, no es lo mismo comer que alimentarnos. Claro. ¿Dónde estriba esta diferencia? Cuando yo únicamente como... Recurro a satisfacer los, los placeres este, sensoriales, vamos a decir, ¿no es cierto? A partir del alimento. Como rico, huele rico, ¿verdad? Entonces satisfago mis sentidos, como lindo, como rico y lo disfruto y lo paso bien. Y además eh, obtengo también saciedad, es decir, me lleno, me lleno la panza. Y con eso, más o menos, sería suficiente para el acto de, de comer. Que no es igual que alimentarnos, porque alimentarnos, ¿en qué difiere? Difiere en que yo tengo también que incorporar nutrientes junto con mis alimentos, tienen que estar cargados de todos aquellos nutrientes que yo necesito, o que mi organismo necesita para la vida. Porque ese es el fundamento biológico de alimentarnos, incorporar a partir de la, del alimento, todos aquellos nutrientes que hacen posible la vida. Por ejemplo, las vitaminas, que intervienen en todas las reacciones químicas que suceden dentro del organismo. Por ejemplo, los minerales tan importantes como el hierro, el calcio. Las proteínas, las proteínas que, que por ahí tienen mucho renombre y de pronto tal vez la gente no sabe lo que significa. La proteína es como un, pa, un ladrillo es a la pared. Es decir, el, todo el material plástico del cual está hecho mi, mis, mis uñas, el, el cabello, la piel el músculo, todo está constituido a, a base de proteínas. ¿Y de dónde salen esas proteínas? Bueno, del alimento. Una vez pregunté una señora, ¿de dónde vos pensás que sale la, la, la materia prima para formar la piel? No sé, me dice, de, la, ¿de las cremas que nos ponemos? No, vienen del alimento. Entonces, si yo en lugar de alimentarme únicamente como, como estos alimentos que, a los que le llamamos con calorías vacías, Alimentos que, son, alimentos que son ricos, que son sabrosos, que me llenan, que los comparto con amigos, pero no me aportan nutrientes, yo me pierdo de, de todo esto que necesito para vivir. El hierro, por ejemplo, la hemoglobina para transportar el oxígeno en la sangre, no es un acto menor. Cuando en mi modo de alimentarme escasean estos nutrientes, el cuerpo de alguna forma o de otra se la arregla, pero lo ideal es que yo en mi acto de alimentarme sea consciente y elija alimentos que sean fuente de todos estos nutrientes ¿me explico hasta ahí, Cállate? Sí, perfectamente, y esto a raíz de lo que vos traes ¿no? por ejemplo, ¿cuántas personas eh, tienen falta de hierro y más cuando son los chicos más chiquitos que se le dan, hay gente que eh, hasta después vamos a decir si es un mito, pero a que tomen este jugo de la carne o que coman este, más carne y que en su dieta esté, entonces todo esto tiene mucho que ver, como también la fase de la vitamina D que te mandan a tomar sol, Exacto, que es algo fundamental ¿no? para el cuerpo. El cuerpo eh, creo que habla y transmite lo que va necesitando, ¿no? Sí, exactamente. A veces transmite cuando ya la carencia es vieja, ¿no? Cuando ya hace bastante que vengo sin el, el nutriente, como te digo, el cuerpo se las viene arreglando. Pero cuando ya no da más, ahí presenta el signo y el síntoma. Entonces, eh, como digo, la carencia es vieja. Entonces hay que estar eh, permanentemente alerta y con esto en la cabeza. No, no es cuestión solamente de comer eh, porque sí, bueno, para salir del paso como rápido, como apurado, como esto, que es lo más fácil, o lo más rico, o bueno, que okay, esto me lleno, yo después tiro toda la tarde. No, no, bueno, a ver. Aunque sea una de las comidas del día, tiene que ser rica en nutrientes, porque de eso estamos hechos. Mira, hay algo que a mí me gusta mucho decir, que es muy conocido, ¿no? Pero bueno, como diría la, chica y la gran el público se renueva. Vos viste que las células se van cambiando permanentemente. Por ejemplo, las de la piel duran 20 días y luego de eso se, hace una, se genera una célula nueva. Así para hablar muy a grandes rasgos, en 20 días cambiamos la piel, vamos a decirlo así. La de los huesos se renuevan cada 7 años, muere el osteocito viejo, nace un osteocito nuevo. ¿De dónde sale el material para hacer esa célula que luego conforma mi hueso? Del alimento. Y si yo únicamente consumo alimentos que son no más que calorías vacías y carentes de nutrientes, como digo, en vitaminas, en minerales, en proteínas, ¿De dónde saca el cuerpo para regenerarnos continuamente? ¿Sí? Entonces hacia eso vamos a apuntar en, esta, en estos espacios, para que eh, puedan llevarse tips, información para dar esa vueltita de, de tuerca, y que la alimentación pase a ser rica en nutrientes. Un ejemplo muy simple y que ahora está muy de moda, son los cereales integrales. ¿Viste Kari, que aparecieron en todas las góndolas? No sé, de un tiempo a esta parte el pan negro, por ejemplo, como una okay. variante frente al pan blanco, el pan de harina multiserial, por ejemplo, multiserial, eso es relativamente nuevo en el mercado, antes no se veía, la verdad, era raro, tostadas con salvado. Bueno, hay una diferencia que es muy, muy mínima entre los vamos a tomar como ejemplo el pan, entre el blanco y este otro que le decimos negro. ¿Cuál es la diferencia? Eh, que es válida luego, lo mismo pasa con el arroz blanco o el arroz integral, o los fideos que ahora también aparecen en góndola, los fideos blancos, vamos a decir, o refinados, y también están integrales. ¿Cuál es la diferencia? El integral, todo lo que sea es integral, está hecho a partir del grano de trigo completo, como me lo da la planta. El grano de trigo completo tiene tres partes, el germen, el endospermo y la cáscara o el salvado. Cada una de las partes es rica en un montón de nutrientes. Por ejemplo, eh, el salvado es riquísimo en fibras, las famosas fibras, viste que también se han puesto de moda para favorecer el tránsito intestinal, por ejemplo, esas las encuentro en el salvado, en la parte, en la envoltura del grano. Las grasas saludables, que son para bajar el colesterol y demás, que también son muy renombradas, están en el en el corazón, en el germen del grano. Y en el centro tenemos hidratos de carbono. Cuando el pan es negro, vamos a decir, muy entrecomillado, o los fideos son integrales, las harinas, los cereales integrales, es porque están hechos con todo el grano. Entonces yo gano en todos esos nutrientes. Ahora, cuando el cereal es refinado, o la harina es blanca, el pan es blanco, se le extrajo desde la molienda a la harina, se les trajo el corazón y la cáscara. Me quedó solamente el centro, vamos a decir, el endospermo, que son hidratos de carbono. Pero yo me pierdo de consumir todos los nutrientes que había en la cáscara y en el corazón. ¿Me hago entender hasta ahí, ¿cari? Es solamente una cuestión de, de pelar el grano, vamos a decir. Entonces a mí me queda una harina blanca, una vez que la pelaron el grano, va moliendo, queda una harina blanca. ¿Por qué? Por tradición, porque antes en una época la realeza se entendía que era más blanco y más fino mejor, el alimento era de mejor calidad, entonces todo se refinaba con mayor pureza posible, 3-0, 4-0. Y el otra versión no está pelado, conserva la cáscara, por eso el color amarronado, por eso las preparaciones salen un poquitito más duras, pero gano en todos esos otros nutrientes que estaban en la cáscara y en la versión refinada se sacan y se tiran, vamos a decir así. Entonces vos fíjate, haciendo ese cambio chiquitito de seleccionar en la medida de que yo pueda, que mi familia me lo acepte y que me resulte sabroso, seleccionar la variante integral. Porque estoy ganando en fibras, estoy ganando en grasas saturadas. realmente el sabor no cambia mucho. No cambia mucho. ¿Cambia el color? Sí, porque como digo, la cáscara que se conserva le da esta tonalidad amarronada. Pero el sabor no cambia mucho y gana muchos nutrientes. Entonces estaría yo haciendo este paso entre solo comer y alimentarme, es decir, disfruto una tostada de pan sí, pero como es integral tiene algunos nutrientes más que su versión refinada o blanca. Mira este fin de difícil. es muy importante este fin de semana justamente eh, se amasó en casa eh, con, eh, para hacer bizcochos y cremona con harina integral y la verdad bueno. lo que es justo que vos lo traes y yo no, no sentí la diferencia obviamente que tiene todo esto de bueno de, de manteca todo todo igual pero con harina integral y mm -hmm. realmente muy rico ¿eh? no se siente la diferencia como vos decís de los sabores no se siente la diferencia sí modifica el color sí eh... Bueno, preparaciones como pizza, que no necesitan leudado, que eran muy ricas, masas de tarta, eh, eso, eso es muy fácil de hacer. Y en, lo, en el caso del arroz, por ejemplo, si yo elijo el arroz integral, frente al refinado, sí me va a demorar un poquitito más la cocción siempre. ¿Por qué? Porque como conserva la cáscara, que es más durita, bueno, era un poquitito uh -huh. más de calor, para que, que se ablande y se haga más digerible, digamos. Pero esa es la única precaución que tendríamos que tener. Eh, coserlo un poquito más O que me va a cambiar un poquitito el, el color Pero gano eh, Como digo, es fácil de incorporar Y gano, gano nutrientes Así que en la medida en que la familia lo acepte Porque por ahí los chicos dicen Que color es, ven que es un color raro No lo quieren, pero en la medida Que se acepte en casa Es una medida fácil de incorporar Y sumamos fibra Por ejemplo, que si no a veces Vos fíjate tenés que incorporarla por separado En algún yogur o de alguna otra manera, ¿viste? para generar este, este beneficio del tránsito intestinal, tenés que recurrir a algunas otras cosas, cuando sería simple si yo hago esa decisión de compra, nada más de pasarme al integral. Y ahora, antes había que ir a buscarlo a las dietéticas, la verdad, hace un par de años atrás solamente se conseguían dietéticas y, bueno, y otros comercios así afines. Pero hoy, en el supermercado encontramos, encontramos y no solamente pan, Ahora hay marcas muy reconocidas, marcas muy importantes, que tienen los fideos, por ejemplo, en su versión ya integral. Y es verdad esto que decís que los encontramos. Ya es fácil ubicarlo, no era como años atrás que no teníamos eh, esta posibilidad. Ahora ya con el tema también de la celiaquía, que es todo, como que hay góndolas dentro, que es ley, ¿no? que tiene que haber góndolas especiales, ya hay más variedad de productos, gracias a Dios. También en las cartas, sí, gracias a Dios, en las cartas de los menús me refiero, en, lo, en los restaurantes, gracias a Dios hemos dado un paso adelante respecto de la variabilidad que encontramos ¿no? a, a disposición. Eh, sí, en ese sentido que, creo que, que dimos un paso al frente, sí, sí, sí. Lo mismo el arroz integral también uno lo encuentra en el supermercado, en la marca que me viene ahora a la cabeza muy conocida que tiene su... Su versión Gallo, arroga yo, Y arroga yo el mismísimo. <risa> Está en el súper fácil. O sea que no tenemos muchas excusas. Es cuestión de darle una oportunidad, animarse, probar, voy a ver, como hicieron ustedes este fin de semana, eh, de darle una oportunidad a los alimentos integrales para, bueno, para ganar en, en nutrientes y alimentarnos en lugar de comer. Me encantó, me encantó, Ale, todo lo que trajiste, y sí, bueno. Todo esto lo van a encontrar, tanto sea en la página web, www.mix-mediummagazine.com, Ale va a estar siempre escribiendo para todos los oyentes, un, un artículo donde va a ser muy útil también para la gente que nos está escuchando. La semana que viene te propongo, ver, hablemos de las semillas, que también se han puesto de moda en una época, la chía era una especie de furor, ¿recordás? Sí. Bueno, vamos a ver cómo las usamos y qué obtenemos, y sobre todo eso, la correcta forma de incorporarla para que, que no sea en vano. Está bueno lo de la chía, que es como gelatinosa, y está buena la explicación, lo dejamos ahí pendiente, porque hay gente, cómo trabajarla la semilla, porque eso es lo que no se sabe, ¿no? la eso podemos que... conocer todo, pero no sabemos cómo utilizarla, en dónde, o si necesita un proceso, procesamiento diferente ¿no? previo claro es verdad yo Bien. me encontré muchas veces con personas que les incorporan y estaba mal incorporada entonces lamentablemente se perdía prácticamente el intento ese de cambio que quisieran hacer así que la semana que viene vamos con eso bueno Ale, muchísimas gracias me quedo me quedo con esto que vos dijiste de las harinas de, de incorporar estas harinas integrales me lo quedo, me lo guardo y lo voy a usar en la semana en mi familia. Y espero que los oyentes también. ¿eh? Esperemos que sí después me cuentan cómo les va. Tal cual. Va, gracias. Gracias, vos, por, gracias por este espacio. No te vayas, ya venimos. Le decimos a la gente que se quede con nosotros. Estamos en el último tramo de Mix. Nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Acá en el Magazine, con vos y para vos. Ya venimos.